Uy, la luz, casi lo olvido. Espero que estéis iluminando bien No tanto, pues si no me va a dejar ciego <ríe> Ok Bueno, hola gente de YouTube, ¿cómo está? Estamos acá, el nuevo video para este canal, esta vez Vamos con una nueva video reacción Esta vez de SuperM El grupo SuperM que tiene un canal de ya más de dos, Como va a llegar a los 300.000 suscriptores Ya tiene eh, la cuenta de Ricardo ¿no? y bueno vamos a reaccionar a este youtube hispano que me llamó bastante la atención que es de la casa de mickey mouse ok y veo que veo que bueno tiene música de copia y bueno eso no me importa y lo bueno es que parece que cuando yo en el celular lo vi cuando voy a bajar el video no, no me saltaba así que obviamente cosas infantiles no tendrá o la ha modificado bastante para que sea adulto porque bueno para la copa está medio eh, jodido si publicas algo infantil no sé qué así que a ver qué edición ha hecho para que sea todo medio adulto algo así y bueno y ya el título lo hice así que eso no lo puedo decir porque si no me va a demonetizar en la buena de ¿no? ok sin más preámbulo voy a reaccionar este rápido y a ver qué onda no. duda 9 no minutos así que esto va a largo okay. <risa> <risa> Soy yo, Adel. Ned, a ver, ¿Vale? a Ah. a ver, a ver, a Para hacer que aparezca ver, a ver, las palabras mágicas jajaja <risa> con eso ya me dice caca seca no me dice caca que llega ok Minnie. Casa de Mickey Mouse. ¡Daisy la Ponguita. Bienvenidos a ¿Listos para acá, ¡Oh! ja, ¡Ja, ja, ja, ¡Dios, qué ja, ¡Wow! ja, eso? hace ese sonido? Ay, qué hoy. <risa> <risa> ¿Qué de <es> <risa> Ay, <risa> no, no. <risa> ah, me pregunto! ¿Qué te estás I don't understand. No nah. <risa> Creo que es te una... una visita. Hola, visita! Una visita.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 ¿Tú solo? ¿Estás seguro? ¿Eh? <risa> <risa> no, Ya no como que el palo la atravesó <risa> <risa> una... la puta madre Mickey Mouse? Tremendas orejas y no escuchaste que te dije hola, que no te enseñaron a saludar en tu casa la reconcha de la Lora ratón, hijo de puta. <risa> <risa> sí, una oveja por aquí? Hola, Mickey. ¿Has visto una oveja por aquí? Claro que vi una oveja. Es decir, vi una oveja. Es decir, vi una oveja. Es decir, nada, dado nada. No digo que sí. Es una ¿Esa es una oveja? ¿Ajá? No, es una vaca. ¿Qué sonido hace una oveja? ¿Ajá? ¿Acertaron? ¿También oí? No? ¿Dónde? El sonido, venía de... ¿Dónde, tú, el sonido venía de esos arbustos ¿Ven algunos wow. arbustos? Sí, ahí todo el está atrás, atrás. Ah, pero ¿dónde? Están lejos de aquí Claro, pero son <ríe> difíciles de ver <risa> por Todos digan wow. Mi nombre es Shao Cabrera. No. ¿Mi papá? Nada. Tengo vino y oh, esta rosa. Y esta rosa. Ah, ¿Qué véanteme. podemos usar para ver algo que está lejos? ¡Binoculares! ¡Claro! <risa> ¡Demos un vistazo! Tenemos yeah, <risa> ¿Eh? que buscar las ovejas escondidas well, yeah, detrás yeah. de los arbustos. <risa> <risa> <risa> ¡Buen trabajo! <risa> Disfrazar a Pluto sí, de gol, gol. y volar lo espiré de algo. ¡Ah, por qué puto! Soy veloz. Sí, me... Hola, Vicky. Ah, oh, buena idea, Joby! <risa> Hay que tratar de escucharlas. Si oyen... ¡Creeper! Digan... ¡Oh, man! Desayuno perdedores. Creeper, Creeper. Oh man. Oyeron un Creeper. Bueno, ¿de dónde viene? Mítese ¿Eh? siempre en nuestros corazones. No. ¿Es ¿Eh, hermano? <risa> ¿Cómo vamos a bajarlas? No veo una escalera por aquí. ¿Por qué no usamos las mouse herramientas? <troops> <risos> <fundraising> <susing Spanish noise> <sus <Julie> ya <susiónmaybe> usamos los binoculares. Todo lo que nos queda es una lámpara. Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Hay que llevarle estas ovejas a Daisy No a No la ¿No? Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida más cuando te fuiste que quise se abandonar queda? la partida. Un momento, ¿qué, ¿Qué ocurre? <risa> <risa> oh, ¡Qué bien! ¡Es hora de la mouse que marcha! O sea, I don't ah... ¿La salud se ¿Qué You're changing, I can't stand it, ah. oh, Hola, ¿qué haces? Fernando, ¿qué haces? <laughs> ¡Fuck, <laughs> Oh, está genial. ¿qué ocurre? ¡Pero disfrazar a Pluto de ¡Y ¡Y gracias próxima ah. ese esta dinga no me olvide cómo se llama el gordo ese bueno no sé ah, ok cualquier cosa en ese sentido pero ahora estuvo buena y la edición y bien casi rozando al más 18 me parece ok gente lo que por más haya entretenido este esta reacción ya le di like completamente deja el link del video original de descripción del Super M el Super Este y ok si por lo menos te entretuvo puedes darle una me compartir compartido suscribirte a este canal para más reacciones como este y gameplay y demás y bueno me despido soy yo su y nos vemos en la próxima bye